Amigos, retornamos por aquí. Bienvenido y ya avanzando ya en esta parte del espacio. Bien, se dio un caso que yo mencionaba hace unos minutos, precisamente en un restaurante aquí de la capital, del Distrito Nacional. Un lugar muy conocido, muy de moda y visitado frecuentemente por la persona, lo que es el restaurante Peperoni. Bienvenido. Una situación con una joven que hubiese hecho una reservación previamente ya para ir a compartir allí con amigas la celebración de su cumpleaños. bienvenida al parecer al avanzar la noche. No le permitieron ni siquiera ocupar la mesa que estaba prevista y le pidieron por favor que salieran del lugar. Bienvenido, ¿eh? Debemos decir eh, en, en ese caso que muy mal hecho por ese, por ese negocio. Sí. Eh, por ese restaurante. Por ese restaurante porque se supone que ese es un negocio que debe ser para el público, claro, para el que incluso una persona que ha hecho una reservación claro. eh, ya eh, ya tiene una especie de derecho adquirido. Uh -huh. Entonces no puede ser discriminado. Ese tipo de acciones deben, deben ya desaparecer uh -huh. del ámbito de la sociedad dominicana. La Constitución de la República Dominicana en, su, en sus artículos del 37, 38, 39 prohíbe lo que es la discriminación claro, no es por ningún tipo ni por color de piel ni por forma de vestir claro. ni por religión ni por estatus social sí. entonces eso está prohibido debe ser sancionado real y efectivamente ese negocio a mi entender podría con una disculpa susanar esa situación y ahí podríamos dejar uh -huh. el tema hay que también tratar de evitar que estos casos sean tomados por los sistemas para distraer la atención uh, de la sociedad de su verdadero problema. Tenemos que tratar de ese tipo de, eh, de situaciones resolverlas entre los particulares, tomando en cuenta que hay una violación que se debe en respeto mutuo, pero también tomando en cuenta que no se debe utilizar ese tipo de actos para distraer la atención de los verdaderos problemas que tiene la nación dominicana. De modo y manera que la esos casos, igual que el tema del violento de Baní, que se le buscó una solución en, no, pero, en eh, la eh, cual... No, escúchame, bien, porque quiero interrumpirte ahí, bien. Vamos bo. a ver. Porque es que yo creo que esto no llega a ese caso de Baní, bienvenido. Estamos hablando que una jovencita... ¿Por qué de una teza oscura que tenía trenza supuestamente por esto fue que no se le permitió a ella poder estar allí bienvenido? Y una joven que andaba elegantemente vestida, ¿tú sabías? Bueno, Pero, el, eh, ¿pueden ver las imágenes de que... Estaba elegantemente vestida, entonces bien, ¿busqué lo que sucede hermano mío? Usted tiene su, su, su código de vestimenta, ¿no es la...? Correcto. Usted me dice a mí, ah, yo no permito aquí damas con, eh, con expresiones de morgosidad ni nada de eso. Válido, eso se acepta pero bienvenido. De ahí que a una condición de pelo, unas trenzas, sean elementos para usted impedirle a una joven que va a pagar con su dinero. Porque así lo denunció precisamente el doctor Ite Eusebio, quien denunció la situación que a su pareja. Entonces, bienvenido, son unas jóvenes que vienen de San Pedro de Macorís. Lo que pasa es que... Con una reservación previa. Está, bien, bo. Como te expliqué, eh, estamos totalmente de acuerdo que es una actitud indebida de, de ese Oye, tipo de me. negocio. Pero ahora bien, cuando digo que tengamos cuidado, es que no permitamos que esos puntos sirvan de distracción porque hay una cosa que puede eh, subyacer en el tema sí. y es que ahí hay un tema de índole económico, de élite sí. no de asunto de código de vestimenta ni de asuntos raciales sino mm. un tema de, de élite, mm. un asunto de diferencia económica que eso lamentablemente... A, no hay una firmeza en cuanto a, la, a las leyes dominicanas porque fíjate lo que ha sucedido por ejemplo eh, en otras ocasiones hasta en vuelos aéreos sí. donde hay personas que por una razón u otra quizás sobrevenden un vuelo por una índole económica entonces eh, sacan una persona de un avión con una excusa pero real y efectivamente el asunto es que hay una sobredimensión o sobreventa del vuelo muchas veces ven más fácil eh, quizás eh, no permitirle la entrada a una persona que no es no habitual en ese sí, lugar, sí. y entonces... La economía y la, y la élite se imponen, te buscan una excusa, te dicen que el pelo, que el código de vestimenta, pero son excusas. Lo que está muy bien, que no se permita ese tipo de abuso, ese tipo de apropello y ese tipo de discriminación. Bienvenido, tú puedes estar seguro que si esa jovencita hubiese sido una figura de esos urbanos, de esos artistas de estos tiempos, porque mira aquí los muchachos tienen tren si tienen todo y todo pasa muy bien. Entonces, si es un artista de esos urbanos, de esa figura, de esas internacionales, Bill Jones y Jennifer Lowe Oh, pues una no, de esas figuras no le van a impedir que entre por la trenza. Exactamente. Es una, es una expresión neta de estos tiempos, la vestimenta, el corte de pelo. Anteriormente usted ve con un hombre de cierta edad, con un pe aquí bajito y una raya en la cabeza. Eso era algo que uno entendía que no procedía, pero son estos tiempos ya se viste así. ¿sabes? Ya eso ha cambiado. Eso ha cambiado. Entonces, pero vámonos bienvenidos a los típicos tatuajes. Fíjate que anteriormente para uno un tatuaje era algo... Ay, espérate, fulano tiene un tatuaje. Ya eso ha pasado a ser parte de la moda de estos tiempos, bienvenido, ¿sabía? Entonces, es dónde vamos. como un restaurante a esa altura, en el centro de la ciudad, un lugar con condiciones acogedor y demás, permite que a una jovencita que viene con una reservación previa a la celebración de su cumpleaños, se le impida entrar porque tiene trenzas en su pelo, bienvenido? Eso es imposible. Eso, no es eso es una actitud inaceptable y en, en estos tiempos es inaceptable que a una persona se le devuelva con esa excusa porque son excusas, sí. no es un verdadero motivo, el asunto es como a, mi, a mi, eh, entender sí. que al no pertenecer a una élite, al no ser quizá una habitual a, a, a cliente visitante, un habitual vocación. cliente entonces buscan excusa para quizás justificar que, no que a lo mejor hasta sobrevendieron los espacios, etcétera y entonces buscaron la parte más débil no por la excusa de, del código de vestimenta y la, la clineja, que por cierto vi unas imágenes y veo que esa joven está elegantemente vestida, claro, elegantemente bien acicalada, sí, bien claro. presentada, con un peinado a mi juicio, muy hermoso, muy adecuado, de modo que no me parece a mí que sea por la vestimenta, sino quizá a lo mejor una sobreventa y buscaron esa excusa, pero no le salió el tiro como querían, no. porque se hizo viral y ese es uno de los beneficios que tienen las redes, que ya lo que tú haces en una esquina se sabe en todo el mundo. eso es así Entonces tienen que cuidarse ese tipo de negocio para que en la República Dominicana no se diga que existe discriminación, porque no es discriminación racial ni código de vestimenta. Es un asunto de élite económica, que esa joven no era habitual de ese lugar y parece que la soga, como siempre, cortó por lo más débil.